Un joven ultimó otro de varias puñaladas en un hecho registrado la madrugada de este miércoles en un centro de diversión en el distrito municipal Cristo Rey de Guaraguao, municipio de Arenoso fue identificado como Rudy Sánchez Santos, residente en el distrito municipal Barraquito, que falleció a consecuencia de herida de arma blanca en tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo del toras y en fosa ilíaca izquierda, según diagnóstico médico. De acuerdo al informe policial, las heridas que les produjeron la muerte a Santos fueron ocasionadas por el nombrado Juan Alfredo Cruz, alias Ariel, al momento que sostenían una riña por unas mujeres que habían llegado de Santo Domingo que teníamos una vez, de una mala jugada que no hizo, entonces él, cuando la mujer de él iba pasando por el lado, ellos iban para el barrio, y él agarró el culo, entonces ellos se fajan y le cayeron tres a él, los tres que andan con él, los cuatro le cayeron a él, a él solo, ¿Y sol? no, y entonces cuando nosotros salimos a ver con quién era el problema, lo vimos ahí que lo tenían arrinconado dándole golpe, le entramos también, de la Cruz Melanciano, las Féminas y otros más fueron detenidos inmediatamente trasladados a la ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.